Bien, hoy vamos a, a ver cómo crear un ensamble con las piezas que en tutoriales pasados ya se han fabricado o diseñado este, hice algunas modificaciones pequeñas modificaciones en, en el de redondo para un mejor, una mejor explicación de cómo hacer un ensamble y posteriormente Hacer modificaciones dentro del ensamble A otras piezas usando las referencias Bien, pero ese tutorial va a constar en cómo hacer un ensamble Con diferentes piezas ¿Sí? Bien, para empezar vamos a crear un archivo En NX Donde Vamos a nombrar un archivo nuevo como ensamble. Siempre es importante todo, todo archivo relacionado al ensamble guardarlo en la misma ruta. Donde están todas las piezas que van a ser parte de ese ensamble. Sí, vamos a poner aquí el nombre del archivo del ensamble. simplemente ensamble muy bien para eso vamos a activar estas eh, herramientas estas se, indican, se, eh, se activan seleccionando esta opción de ensambles para que aparezca estas herramientas una vez activando esa herramienta vamos a darle aquí en el menú y vamos a dar agregar un componente sí vamos a agregar nuestra pieza base que este lo vimos en el primer tutorial y lo vamos a poner como, como, como conjunto de referencia sólido Aquí en posicionamiento le vamos a decir origen absoluto para que nos lo posicione exactamente al centro del archivo, en, de la forma en que se diseñó este archivo, que es al centro de nuestras coordenadas. ¿Sí? Y vamos a usar restricciones para que este archivo... Esta pieza, este sólido, no se mueva de su posición original. Vamos a usar constraints, restricciones, y vamos a decirle fijo, para que esta pieza no se mueva de esta posición. ¿Sí? Si yo lo muevo, pues no se puede. Bien. Y posteriormente, si su ensamble consta de 2, 3, 10, 20 piezas, es la forma en que lo vamos a agregar. Sí, ahora yo voy a agregar un componente más, que es el perno, igualmente como sólido. Aquí le voy a decir seleccionar origen, porque ya no quiero que me lo pongan en el origen absoluto. Sí, y lo vamos a posicionar aquí. vamos a usar la herramienta de movimiento de ensamble para poderlo girar. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a poner restricciones para que este diámetro siempre siga al diámetro de uno de los dos barrenos. Decimos restricciones. Tocar o alinear, seleccionamos la línea central de la pieza redonda y lo referenciamos con el centro del barreno. Hicimos aplicar. Conforme vamos haciendo, este poniendo restricciones, se van a ir poniendo, se van a visualizar aquí. Si ustedes no quieren llenarse de estas restricciones eh, que sean visibles, podemos ocultarlas de esta forma vamos a dar aquí un clic derecho en el mouse en restricciones y vamos a desactivar esta casilla que dice visualizar la restricción en la ventana de gráficos ¿Sí? las restricciones siguen estando presentes pero no se van a visualizar en nuestra pantalla ¿Sí? como ya pusimos una restricción de alineamiento, esta pieza si la nosotros la podemos, la queremos mover en el eje Y, no se mueve. ¿Sí? Ni en este eje tampoco. Únicamente se va a mover hacia arriba y hacia abajo porque ahí no hemos puesto restricción. Bien. Entonces vamos a hacer otro... Posicionar otro perno en esta otra cavidad. ¿Sí? Para eso tenemos varias opciones. Es agregar un componente nuevo o simplemente le damos mover. Seleccionamos la pieza. Y le decimos copiar. Esta es otra opción. ¿Sí? Y a esta pieza que acabamos de copiar le vamos a poner la misma restricción que hemos puesto a la pieza que se, que se agarró de referencia. ¿Sí? Ahorita estas piezas están independientes. Esta la muevo y la, la otra pieza que es copia no se mueve porque están restringidas independientemente. Pero también podemos hacer que nuestra pieza, cuando movamos alguna de estas dos, siga la otra. Sí, aquí estoy diciendo que, que esta cara siempre siga a esta con esta restricción. ¿Sí? Entonces me voy a la herramienta de mover componente. Y al mover este, se van a mover las dos simultáneamente. Por la referencia que acabo de poner. ¿Sí? Bien. ¿Por qué... Les, les comentaba en otros tutoriales que es bueno referenciar, poner expresiones ¿sí? Porque vamos a, a crear una pieza diferente a esta Con un nombre diferente porque esta va a ser la placa inferior Y vamos a crear una placa superior donde van a estar este, posicionadas las los ajustes de este que van a entrar a presionar la placa y estas guías van a ser las que se van a guiar a esta placa. ¿Sí? Y para no, poder, no poner tantas expresiones o, o invertir tiempo en cada que hagamos un archivo nuevo, poner de nuevo las expresiones, vamos a hacer una copia de los archivos que ya tenemos predeterminados. Bien, vamos a guardar esta opción. Vamos a hacer una copia de la pieza esta. Bueno, vamos a hacer una, una cosa. Vamos a nombrarla como pieza inferior esta. ¿Sí? Tenemos dos opciones. Cerrar por completo nuestra plataforma DNX. O sin necesidad de cerrarla podemos hacer ese otro paso. Hacemos una copia de este archivo. Y este archivo lo vamos a nombrar como pieza inferior. bien una vez hecho la copia nos vamos a nuestra plataforma y a esta pieza le vamos a dar clic derecho al mouse de nuestro al clic derecho del, del ratón y le vamos a decir reemplazar el componente y vamos a examinar nuestra carpeta donde está nuestro ensamble y vamos a seleccionar a seleccionar la nueva, el nuevo archivo que acabamos de crear con el nombre de la pieza inferior. Sin necesidad de cerrar nuestro NX. ¿Sí? Aquí dice pieza inferior. Ya cambió de archivo en nuestro ensamble. si ¿Sí? Damos salvar. Y esta pieza. Que ya no está dentro de nuestro ensamble. La podemos renombrar. La pieza superior. Y esta pieza la vamos a agregar como una pieza nueva de nuestro, de nuestro ensamble. Pieza superior. Vamos a ponerlo aquí para que se distinga eh, la pieza. Que son. Es la misma figura, pero ya son archivos diferentes. O sea, no es la misma pieza esta pieza vamos a poner las restricciones. Vamos a moverla para arriba para poder poner las restricciones. Vamos a poner restricciones de que siempre siga los centros. Dos caras, dos toques de una pieza y dos toques de la otra pieza. Sí, es nomás para corroborar, ¿sí? esta pieza si la, yo la quiero mover, se va a poder mover en el eje Y, en el eje Z, pero no en el eje X. Entonces vamos a poner restricciones. La siguiente restricción. Esta pieza quiero también que el eje Y de esta pieza siempre siga al eje Y del centro de la, siguiente, de la pieza de inferior. ¿Sí? Vamos a ver que... ¡Ay, caray! movemos <coughs> así y ponemos nuestras restricciones el eje y y en el eje x y y perdón este es el eje y aplicamos Como estas van a ser nuestras guías, este diámetro va a ir a presión en este diámetro. Entonces esta estas dos piezas redondas siempre tienen que seguir a esta pieza plana. Entonces como estas dos piezas ya las tenemos restringidas, que esta siempre siga esta, ahora vamos a restringir esta pieza, que esta cara siempre siga a la cara de esta. Pero aquí vamos a cambiar el tipo de restricción. ¿sí? Que esta cara siempre siga esta. Entonces, cada que movamos este sólido, también las guías la van a seguir. ¿Sí? Bien. Ahora... ¿Por qué el motivo de hacer referencias? Si se fijan, en este diámetro de esta placa superior, este diámetro es demasiado grande al diámetro del perno. ¿Sí? Todo esto lo vamos a, a ajustar con nuestras expresiones, pero también podemos usar las referencias para hacer extrusiones de este sólido redondo sean aplicadas a este sólido plano ¿cómo se hace eso? no se pierdan el siguiente tutorial para cómo usar las referencias de las piezas sólidas con las instrucciones es muy interesante y les va a facilitar demasiado su trabajo de diseño bueno sería todo, espero se suscriban al canal para más tutoriales y pues soy abierto a cualquier comentario, sugerencia o algo que quieran saber de diseño si los puedo ayudar, con mucho gusto lo haré sería todo, nos vemos, bye